a mi canal, mi nombre es Sebastián, el día de hoy me encuentro afuera de Corea ya me fui de Corea, pero como quizás habrán visto en el título, así como bien clickbait típico de youtuber eh, así como eh, me fui de Corea, pero no me fui para siempre, sino que me vine de vacaciones a nada más ni nada menos que a Filipinas, así que estamos recorriendo eh, básicamente la ciudad de Cebu, Mactan específicamente y además estamos teniendo la posibilidad de venir a conocer dos islas maravillosas que están así como en medio de la nada acá en Filipinas, y realmente estoy muy muy contento porque van a poder ver todas las aventuras que he tenido junto a mi madre acá estoy en el frente de una playa realmente maravillosa una playa que realmente es demasiado paradisíaca así que realmente estoy como super living y eso espero que les guste este video y eso vamos con eso ahí, ay, ay ay ay traquería por el freno como he dicho siempre Bastia. es la playa como principal del resort en el que estamos.. Estamos acá eh, acostados eh, al frente del mar, acá en Cebu, específicamente en Mactan. Aquí pueden ver como las banquitas que hay especiales como para la gente que se pueda sentar. Pero no sé si es suerte o qué, pero como que no hay mucha gente, entonces. Todo como para nosotros ahora estamos como en estas macas que se ven acá no, son macas que son como camas no sé, tienen como estas cosas así a... como reposeras, claro y eh, estamos aquí, yo creo que en cualquier momento no vamos a quedar dormidos porque hemos dormido súper poco en realidad así que esto, no sé ay, quiero ver bien. Ya, aquí voy a meter ah, ¡Oh, c***, vale que me ay, Pero... ¡Ah! ya, perdón, perdón no perdón, fue todo bien al agua, a ver, aquí Ay, es calentita el agua, me quería wear qué bacán Como que el agua es como transparente, imbécil, el agua es transparente Acá arriba hay como unas palmeras, es como ya yes, estás así como en una playa Patitas, patitas, patitas Ahora me voy a meter acá a la piscina porque no hay nadie, así que voy a aprovechar de bañarme Les quería mostrar esto que es muy bacán, es como un bar que está adentro de la piscina me encuentro muy bonito, me encontré con otra piscina que hay acá adentro Muy bonita también Está como dividida en dos sectores Pero bueno, realmente esta parte es súper onda También hay llamaquitas acá para poder eh, recostarse Esta es una piscina para niños, es como bien bajita Entonces solamente como que los niños, o las guagua etcétera, etcétera Como que pueden venir acá obviamente en compañía de los padres Ya, llegamos a otra parte acá del resort Que es como una, una piscina como que da al mar Yo creo que nos vamos a quedar aquí un ratito más Ya, nos sentamos acá porque nos vamos a tomar un mojito pedí un Blue Hawaiian. Así que, mamá, un peta, pero, patitas, patitas, patitas. Pati... Este es mi Blue Hawaiian, que es algo que siempre pido y mi mamá típicamente mojito, así que ahora lo vamos a probar. Salud mamá. Yes. Como que tropical esta sensación es ¿eh? como... Eh, hola. Uy, <ríe> perdón, pero que parece que le pusieron... Entonces, te aquí, parece que le pusieron harto al licor, porque... <ríe> como que me anduve mareando un poquitito, ¿eh? Hoy, la gente va a pensar que soy un borracho. Estoy viendo la luna, está la luna. Voy a tener que pedir ayuda, ayuda, para que me lleven al otro sector. Eso lo miran la página. y está cocido. Otra Vamos en una de estas motos que son muy eh, tradicionales acá de Filipinas, porque de verdad yo quería estar mucho en esto. Sí, bueno, de verdad es, es un espacio enano, enano. ¡Qué <risa> bueno! <risa> <risa> <risa> <De risa> <De risa> me encanta, de verdad que se me encanta. Sí, bueno. Esta es la experiencia <risa> de la vida. Sí. Mira, por favor, el bus. La micro. bueno, llegamos hasta un mall que está aquí en Cebu, en Mactan específicamente Y lo que vamos a hacer hoy día va a ser básicamente cenar Vamos a ir al supermercado, vamos a comprar snacks de acá muy característicos de Filipinas Porque lo que más hago en la vida es comer Y eh, también vamos a comprar como algunos recuerditos y cosas así Espero poder mostrarles las cosas que compré y si no, bueno, me perdonan Y, y eso Pedimos esto, esto, esto, esto Y pedimos esto de acá, así que ahí les voy a mostrar lo que es Estamos en un restaurante acá que se llama Dim Break como les mostré y pedimos todo este set de comida como para compartir esto es arroz, carne, carne, más carne, más carne, más carne, camarón, etc., etc. Esto nos salió por aproximadamente eh, 7 dólares Y Este es como el acceso que nos va a llevar hacia el casino me encanta porque está lleno de palmeras o entonces sea, como que en todo el rato sentís que eh, por lo menos en mi caso no está en Seúl y eso es como bastante, se agradece bastante el estrés de ver como edificio y no sé, como tanto auto todo el día como que realmente mucho, así que se agradece mucho como este medio ambiente tan natural Hola, es muy temprano, vamos a comenzar nuestro día son como las 7 de la mañana porque tenemos una actividad muy bonita este es el barco que nos va a llevar al, a las islas que vamos a ir a ver si quieren oh, mi mamá ¿cómo va subiendo eso, Dios mío santo oh. Acabamos de abandonar el puerto que es, estaba aquí Yo supero esta cosa y es que esta playa me recuerda eh, el último juego de Resident Evil que jugué que fue el 5 eh, Hay una parte que es como igual que uno llega como a una, una isla y no sé, siento que allá deben haber puros zombies No mentira, pero esto acaba en la zombies nos van a comer Oye, la bajada de eh, nuestro bote fue un verdadero espectáculo Está haciendo amigas locales, es la mejor Sí, está haciendo amigas pero como de todo el mundo Uy, qué bacán esto, de verdad que sí estamos caminando como por entre medio del agua y nos vamos a ir a meter como un poco para adentro hay como unas piedrecitas pero andamos con chala así que todo bien este como el otro extremo de la isla oh, qué rico acabo de meter al agua y estuvo demasiado bacán eh, realmente es como una sensación muy genial y justo llegó como un bote lleno de coreanos así como que <ríe> llegaron en masa así que yo creo que de a poco ya va llegando como más la gente a esta isla cuando nosotros llegamos al principio no había nadie yo dije así como qué raro que no haya nadie en una isla así como tan entre comillas famosa pero como que bueno ahora estoy caminando como por el otro extremo de la isla y hay unos arbolitos muy bonitos y me llama mucho la atención como la naturaleza tan diversa que hay acá hay como plantas, árboles y también mariscos que nunca había visto en mi vida así estoy como muy gratamente sorprendido como que de verdad eh, es muy bonito, es muy lindo todo ahora nos vamos a ir eh, como pueden ver, hay harta gente, así como que de la nada llegó mucha gente así que ahora nos vamos a ir a la siguiente isla y eh, eso sería todo por Pandanon, muy linda isla, así que nos vemos pronto Ahora vamos camino a la otra isla y nos vamos a subir a nuestro bote No le había dicho, se llama Lady Mae No sé cómo será, pero, pero nos vamos a subir Ya sí, fuimos a comprar ese negocio, eh, una Coca-Cola y agua Y de verdad era demasiado bacán, te juro, la señora era muy amable Era muy amable, de verdad que sí Aquí tenemos la Coca-Cola que compramos filipense yes. Ahora estoy al frente de la otra isla que ya dije el nombre porque ya se me olvidó. Me voy a tirar a hacer como snorkeling, que es como bucear un poco. Obviamente como a semi bucear, así que les voy a mostrar cómo me va. Y después van a ver las imágenes en mi celular. ¡Hola! Bueno, estoy acá, no sé de vida, pero... Bueno, para liberar Y en el medio de la nada, en el medio del mar y eh, ahora voy a bucear hacia abajo, bucear patudísimo ya es a casa hemos navegado desde las 8 de la mañana hemos conocido tres islas que después digo los nombres porque no recuerdo bien pero ha sido una experiencia que todos los Hasta un mall a comer a un tenedor libre que está acá y es muy grande así que juro comer como nunca en mi vida como yo soy la gorda de los postres eh, les voy a mostrar la zona de los postres aquí hay como pan y aquí hay como para hacerse como... Pad eh, que es como el postre coreano con el hielo que les he mostrado a veces. La leche condensada y todas esas cosas. Acá tenemos cosas como para enchular entre... Entre comillas, como tu crepe o las cosas que tú te quieres hacer. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? sí. <risa> gordo. <risa> aquí también hay otro tipo de quiquitos. Y aquí también hay unas cositas que son como más azucaradas. Que no tengo ni verga idea de lo que son, pero ok. Acá tenemos nuestro crepe con helado de mango. Porque gordo, hola. Estamos acá y ahora vamos a comer aquí justo con vista al mar Así que va a ser un desayuno muy bonito En Filipinas desayunan arroz igual que en Corea Tenemos pineapple ham que es jamón con piña Y hay bulgogi Y también hay kim que es como el alga coreana Acá está nuestro desayuno Ya ven lo poquito que nos servimos Así que eso Ya cada día queda menos así que estoy aprovechando ya Este es el último día completo en el que vamos a estar acá Aquí nos trajeron nuestro Y ahora, mira, por fin, por fin a caer en el vicio de la Coca-Cola. ¡Hola! Último día con nuestra cerveza, Santa Mingalo a disfrutar esta gran cerveza y el ratito que ya nos queda un <risa> oh manjar ya mientras ponen un de fondo, super random eh, Aquí nos llegó nuestro cerdo que pedimos Y aquí está el pollo con el limón Que viene con un arroz que está ahí atrás Así que vamos a comer muy rico Este lado se llama Halo Halo Así que lo vamos a probar Ahora a ver qué claro. tal Aquí me trajeron mi otro postre Porque en verdad no me gustó Uno como latino chileno No sé, para mí estos son arroyados primavera Con helado de vainilla Pero lo voy a probar y voy a cachar qué onda es bueno, este es como la piscina también de noche. Estamos sentados reposando la comida y les quiero mostrar cómo es, porque también es muy bonita. Ahí en el fondo se ve el muelle. Y aquí hay gente bañándose, etcétera, etcétera. Aquí está lo que les dije la mañana que era como la ruca y aquí se puede ver como el casino donde estábamos comiendo recién. Y ahora les quiero mostrar cómo se ve el muelle de noche porque se ve realmente muy lindo. Mire, acompáñenme. ¡Wow! Qué lindo esto. El día en que yo me case, eh, voy a venir aquí a pedirle matrimonio a... Ahí... Eh, eh. Lo pasamos divinamente bien, la atención estupenda, comida regia. Muchas gracias por todo, suscríbanse y la campanita para cuando yo les avise que tengo otros videos, ¿ya? Bye. Llegó la hora de irnos, eh, ha sido una experiencia maravillosa, ya pudieron ver todas las locuras que hice. Así que eso, pues nada, despedirme y agradecerles por haber visto este video. Muchas gracias, eh, como siempre, por la buena onda. No olvides suscribirse acá en el botoncito rojo, darle un me gusta y comente acá abajo cuál fue el lugar que más les gustó que les haya enseñado porque este día es que nos hicimos juntos y esa es la idea de todo esto. Así que eso, muchas gracias, que estén bien. Bye, bye, hoy si nos tanto.